Trabajo informal ¿Qué es exactamente? México es un país que sufre a causa del desempleo, pero la falta de un trabajo no es el único problema. Aún dentro de la población económicamente activa hay varias categorías. De manera regular, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mejor conocido como INEGI, publica la Encuesta Nacional de Empleo donde actualiza las cifras sobre la informalidad laboral en México. Esta institución define la informalidad laboral como características de las unidades económicas no agropecuarias que no se constituyen como empresa y que no cumplen con los registros más básicos de proveedores de bienes y servicios. El ambulantaje es un caso paradigmático al respecto, dijo el instituto. Pero, ¿es solo a este tipo de trabajadores informales a quien se refiere el INEGI? La respuesta es no. La informalidad laboral ocupa un espectro mucho más amplio. Es decir, en el empleo informal se enlistan los mismos trabajadores asalariados, trabajadores subordinados, sin salario, dueños o empleadores de empresas informales. Todo el trabajo doméstico que no tiene acceso a seguridad social o no recibe sueldo, además de trabajos que pertenecen a una empresa formalmente constituida pero no perciben prestaciones de seguridad social. Si el trabajador recibe remuneraciones no salariales y no percibe prestaciones de seguridad social, el trabajo se considera informal. Formal, aun cuando se realice dentro de instituciones o empresas constituidas, lo mismo que ciertos trabajadores del sector agropecuario. La división entre el empleo formal y el informal nace en la década de los 70 del siglo pasado, a raíz de un estudio encargado por la Organización Internacional del Trabajo en Ghana. Ahí se diferenciaba a los trabajadores asalariados, es decir, que laboraban en una empresa y aquel que se emplea por cuenta propia. A mediados del siglo XX el crecimiento de las grandes ciudades trajo consigo una fuerte migración de campesinos rumbo a la metrópoli en busca de mejores ingresos. Los recién llegados desempeñaban múltiples tareas y no tenían acceso a ciertos servicios y prestaciones a los que sí tenían acceso sectores de mayores ingresos, esto dio nacimiento al sector informal, urbano o SIU, pero esta definición de informalidad era muy vaga y carecía de un cuerpo teórico. Además, a ciertas de las actividades del sector informal se les considera ilegales en algunos países, como vender productos piratas o ser vendedores y no pagar impuestos por mencionar algo. Con el paso del tiempo se comenzó a considerar también como informales a las empresas pequeñas que tenían menos de 10 empleados sin horarios fijos y que no cumplían con la regularización que se exige en sus respectivos países, a diferencia de las empresas de Estado o las grandes compañías. También eran empresas sin acceso a créditos bancarios y donde laboraban personas con poca escolaridad. También se incluyó en la lista a aquellas personas obligadas a crear sus propias fuentes de trabajo. Otros autores se concentraron en la falta de regulación y se comenzó a hablar más que de un sector informal, de una economía informal, la cual no está regulada por ninguna institución ni carece de un entorno legal. Son trabajadores que no están protegidos por las leyes laborales de sus países, pese a que sus actividades son parte de la economía de ellos. El problema es que muchas de estas definiciones se contradicen entre sí. Un ejemplo es el del trabajo doméstico, que algunos consideran informal por la falta de regulación y otros no lo incluyen porque no genera bienes que salgan al mercado. Las definiciones abordaban a la informalidad desde dos vertientes principales, lo legal y lo económico. La ambigüedad del concepto de informalidad laboral provoca que estos estudios sean de muy poco valor para los académicos y tampoco resultan útiles para diagnosticar problemas que se puedan corregir por medio de nuevas políticas públicas. Por lo anterior, expertos como el doctor en economía de la UAM, Carlos Salas, propuso abandonar por completo el término de informalidad laboral. La pregunta es, ¿se planteará una definición más exacta de este problema que permita crear mejores políticas públicas para combatirlo?